Dormir bien es necesario para mantener una buena salud. Para evitar problemas de insomnio y mejorar la calidad de tu sueño, sigue estos consejos. Acuéstate y levántate siempre a la misma hora. La cena debe ser ligera y evita las bebidas con cafeína o teína unas horas antes de acostarte. Si no consigues conciliar el sueño, no te quedes dando vueltas en la cama. Levántate y haz una actividad tranquila y relajante, como leer o escuchar música. Escuchar música suave y relajante puede ayudarte a conciliar el sueño, así como mantener la habitación con una temperatura agradable y a oscuras. Un baño o ducha caliente, así como una infusión o también la leche caliente, pueden ayudar a relajarte. El ejercicio diario te ayudará a conciliar mejor el sueño, pero no se recomienda una actividad física excesiva justo antes de acostarte. Ten a mano una libreta para anotar aquellos pensamientos que te puedan acudir de repente o para anotar los recados del día siguiente. Evita ver la televisión o la pantalla del ordenador justo antes de acostarte. Tampoco consultes el móvil en la cama. No tomes ningún medicamento sin el consejo de un profesional sanitario. Descansa mejor y gana en salud.